No dejé de creer en este maldito amor, a pesar que no querías, quise hacerlo de los dos Grave error, tú querías partir y no te importó el dejarme roto con el corazón partido en dos Es que nunca me quisiste como te quise yo, o quizá todo este tiempo El malo fui yo, el que vive de ilusiones algún día No es para siempre, solo entiendes cuando sientes que no puedes Cuando tu alma siente que se muere, llega por sí solo Si lo buscas donde debes, no apresures más el tiempo Que ese nunca vuelve, me pediste tiempo y el tiempo acabó Sigo buscando en ese rincón, tanto busqué por una explicación Sigo buscando las piezas de mi corazón Veo que no te importó el amor que tuvimos tú y yo Es que eras la que me sacó la depresión y me dejaste caer otra vez y no supe detenerte y ahora me toca perderte. Yeah. Esto no es un cuento más de amor, son solo sentimientos de un hombre contento que por dentro está sufriendo, expresando pensamientos bajo la luz de este cielo que no es el mismo cuando tu cariño se lo llevó el viento. Estabas, alejabas, la soledad que me acechaba No hay sustancia que me haga lo que hacía tu mirada Para explicarte no me basta con canciones ni palabras He escrito tantos versos, tanta tinta y páginas Donde busques mi cuaderno está lleno de lágrimas Tantas madrugadas desveladas, escribiendo inspirándome en esas antiguas cartas, me pediste tiempo y el tiempo acabó, sigo buscando en ese rincón, tanto busqué por una explicación, sigo buscando las piezas de mi corazón, veo que no te importó el amor que tuvimos tú y yo tú te rendiste y seguí intentando levantar esto, que era de los dos, y no me digas que fue por mi bien, si sabías que eras la que me sacó la depresión, y me dejaste caer otra vez, nunca te dejé de amar, te quiero ver Quiero cumplas nuestros sueños aunque sea con alguien más